Hola gente de Youtube, este video se tratará de mis 10 plantas favoritas de PBZ2, comenzamos. Número 10. En el número 10 esta no es infinita ya que, el diseño futurístico de esta planta me encanta, además es la única no es que sin ayuda de aloe vera puede recuperar su vida, se consigue en el futuro lejano día 13 y el nutriente de esta hace que ponga una barrera que recule todas las líneas, en el almanaque dice que cuando era pequeña pasaba mucho tiempo viendo dos espejos intentando mirar el infinito. Número 10 para No es Infinita. Número 9. En el número 9 tenemos a Lanza Menta. Esta planta es una de las mentas y, en mi opinión, es mi favorita. Su poder es poner pincho rocas en toda la última línea y esta potencia los ataques de las plantas de este tipo, tales como pincho roca, frijol láser, pincho hierba, cactus, etcétera, Número 9 para Lanza Menta. Número 8. En el número 8 tenemos a Boca de Dragón. Esta planta me gusta por el simple hecho que sea un dragón, ya que los dragones me encantan, el nutriente de este estirar fuego muy fuerte en las tres casillas delanteras de él en un área 3x3, se consigue en el día 3 de los mares piratas, y en almanaque dice que es el rey de las plantas y sueña con volar, número 8 para boca de dragón, número 7, en el número 7 tenemos a frijol láser por la misma razón que la no es infinita, me gusta su diseño futurístico pero a esta la uso mucho en batallas, por eso está más adelante que no es infinita, se consigue en el futuro lejano día 1, te recomendaría usar esta planta contra el son dibujón y el nutriente de esta hace que tire un rayo súper potente en toda su línea número 7 para frijol láser número 6 en el número 6 tenemos aguacadrilo está en este puesto porque en mi opinión esta planta se ve súper tierna guacadrilo con nutriente tira muchos guacadrilos pequeños en la línea donde está guacadrilo y para mí es súper útil en la playa de la gran ola número 6 para guacadrilo número 5 en el número 5 está uracol está en este puesto ya que es muy útil para mí esta planta la uso mayormente con apisona flor porque cuando uracol empuja a la mayoría de los zombies a la última línea los junta y cuando están todos los zombies juntos les pongo la apisona flor y todos esos zombies se mueren y se consigue con 100 gemas número 5 para uracol número 4 en el número 4 tenemos la meloculta congelada esta planta me encanta por su diseño y por su habilidad tira un melón congelado que ralentiza a los zombies en una área 3x3 lo único malo es que cuesta 500 soles se consigue en el día 23 es del salvaje este y el nutriente de esta hace que tire muchos melones congelados a todos los zombies, número 4 para melón punta congelada, número 3. En el número 3 tenemos a pincho roca. Esta planta me gusta por su diseño y sería una mejora de la pincho hierba, ya que esta, aparte de infligir más daño, aguanta 3 golpes, se consigue en el día 18 de mares Piratas y su nutriente hace que ponga muchos pinchos por toda la línea donde está la pinchorroca, atrayendo a los zombies a la pinchorroca, número 3 para pincho roca. Número 2. En el número 2 tenemos a humoseta. El diseño algo gordito de esta planta me encanta y me parece muy tierna esta planta, se consigue en la Edad Oscura Noche 4, al igual que Frijol La Sete, recomiendo esta planta contra el zombie bufón, y el nutriente de esta hace que tire un humo que retrocede a los zombies de su línea. Número 2 para humo Z. Número 1. Mi planta favorita es la Hipnoseta, muy difícil, la verdad. XD, el poder de hipnotizar zombies me encanta, y su nutriente para mí es el mejor, ya que cuando un zombie coma a una Hipnoseta con nutriente, este se convertirá en el zombistein de su época. En el que dice que Hipnoseta quiere hacer que los zombies cacaren con. Como gallina XD, una curiosidad que capaz ya todos sabían es que cuando una gallina o comadreja se come una hipnoseta, esta no desaparece, sino sigue en el mismo lugar para hipnotizar a otro zombie. Espero que les haya gustado este video, chao.